Y viaja por el mundo, reponiendo energías y sintiéndose libre de las ataduras que el cuerpo supone. Observa este paisaje, todos sus detalles. Pon atención que hoy nos sumergiremos en esta aventura con nuestra imaginación, estimulando el recuerdo de la libertad del alma. Provocando sueños lúcidos Y quizá un viaje astral Sigue observando Grábalo en tu memoria Si te gustan los sueños de vuelo, déjame un corazón azul en los comentarios. ¿Listo? Ponte cómodo. En un lugar adecuado, puedes acostarte o sentarte para esta práctica. Escucha mi voz y déjate llevar por tu imaginación. Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala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 tu mente y tu cabeza se mantengan tranquilos. Observa tu cuerpo. Siente que se vuelve cada vez más ligero. Como si quisiera flotar. Visualiza que comienzas a elevarte, siéntelo, despréndete poco a poco de tu cama, tu cuerpo es como el aire, cada vez más y más ligero, más ligero. Más ligero. Sube. visualízate flotando a un metro de tu cuerpo ahora tienes un nuevo cuerpo simplemente estás flotando en el aire tu conciencia se ha trasladado a ese punto Tu cuerpo físico se encuentra dormido plácidamente en tu cama. Obsérvalo. Ahí está. Déjalo ahí. Deja tu habitación. Elévate y sal de tu cuarto. Solo con dar la instrucción esto sucede. Hazlo despacio. Siente las sensaciones de tu nuevo cuerpo. Parece como si fuera de aire. Muy, muy liviano. Al desplazarte te puedes dar cuenta de esto. Elévate y mira hacia el horizonte. Verte lejos de tu ciudad, hacia el campo, siente el viento, la libertad, el vuelo, el espacio a tu alrededor. Este momento es muy reconfortante Es un respiro para el alma Cuando esto sucede Todo lo de la tierra Parece tan pequeño No importa Solo disfruta sigue avanzando Te has alejado mucho de tu casa. Hay un nuevo entorno. Un paisaje más verde y montañoso. Abajo, ahora, hay un río muy grande. El atardecer se asoma por el horizonte. La puesta de sol es hermosa. El color dorado pinta las nubes y el cielo. Sorprendentemente, arriba puedes ver algunas estrellas que se reflejan en el agua calmada de este paisaje aéreo que ahora contemplas. Las montañas lejanas se ocultan por las nubes que dejan caer una brisa de agua. Todo es calmado. Es perfecto. Deja ese paisaje y ve más adelante, hacia la dirección del horizonte donde se ve el sol. Esta vez, viaja más rápido. Disfruta del vuelo y alcanza la luz completa del día. Hazlo ahora. comenzado a elevarse el día brilla has llegado a una montaña magistral bellísima muy, muy grande llena de pinos y pendientes es tan grande Cubre toda tu vista. Si volteas hacia arriba, verás más de la montaña. Pinos elevados por sus rocas. Una ladera vertical con una pendiente de cientos de metros. Tú. Estás flotando en medio del espacio, observando, te sientes parte de todo y es así, eres la conciencia que contempla la belleza. Si miras abajo puedes ver un río, baja por la colina, hazlo rápido, observa a los pinos pasar y quedar atrás, sigue bajando, acércate al río, desplázate por el espacio. Escucha el agua. Sigue abajo. Sigue más. Es muy, muy alto. El río que está frente a ti es muy muy largo Se pierde en el horizonte Observa el agua cuidadosamente Cómo se mueve Cómo ondula y emprende ese viaje largo Acariciando las piedras Cayendo por cascadas rozando con el viento, simplemente siendo ella. Nada más. Viaja por este río. Sigue la corriente del agua. Escucha. La tierra, el espacio donde vivimos, es el reflejo de la belleza auténtica, y la belleza fue hecha para ser contemplada, y una de las cosas que el alma adora es contemplar. De esta forma el alma recarga energías para continuar con su jornada. Recuerda que tú eres un alma, eres infinito, y aquí estás por un breve periodo, para disfrutar, para aprender, para amar, para sentir y contemplar la belleza. Hazlo y no olvides nunca quién eres. Ese es el verdadero propósito de estar aquí. Gracias. Disfruta del viaje. La meditación ha terminado. Puedes moverte lentamente y recuperar tu estado habitual si lo deseas así. Si no, dejaré un momento más la música para que puedas continuar con tu viaje interno. Gracias. Nos vemos pronto.